Hola Alberto. Sabemos que has invertido mucho tiempo y te ha supuesto mucho esfuerzo para llegar hasta aquí. No tenemos ninguna duda de que vas a hacerlo genial. Y estamos seguros de que lo vas a conseguir. Queremos decirte que todo el equipo está contigo y te manda toda su energía. Muchísimas felicidades. Ánimo Alberto, tú puedes.